Por defecto, micrófono USB 2 Ahora sí ¿Qué tal? ¿Quién hay por ahí? Hola, Joselito ¿Qué tal? Cuello bien, ¿no? Hoy no te han lastimado, ¿no? A ver, pongo, pongo, pongo, pongo la cámara Eki ¿qué tal, Sergi, tío? ¿Qué pasa? Mm. Bien, me alegro, tío, me alegro. Acordaros que hay sorteo. Sorteo. Entre suscriptores. Entre viewers, ¿no se dice viewers? ¿No son viewers? Entre bigwares o suscriptores. Estás jugando con el Minecraft con tu novia, tío. ¿Eso haces con tu novia? ¿Jugar Minecraft? La distancia, tío, eh. La distancia es que es muy mala, tío. ¿Lo qué? El Juanqui también está enganchado al Minecraft. Sí, Juanqui creo que terminó a las 9 de currar. A ver, chicos, ¿quién hay por ahí? Somos dos espectadores que creo que somos tú y yo. ¿Verdad? Sí sí. Porque, porque a ti no te cuenta cómo has prestado No me cuenta ¿por qué? Si sí, yo estoy viendo. Cinco. Ya somos cinco. Cinco. Seis. Sí. ¿Sí? No puede ser. A mí me salen dos. ¿Te tengo que refrescar la vagina? Sí. Sí. Bueno. Pues ya está, tío. ¿Y tú qué estás? ¿Ha estudiado un poquito, no? agujetas, tío. De la calistenia. ¿Qué ha suena por ahí, tío? ¿Qué ha sonado? Ah, me lo he perdido. Bien, que Había caducado, ¿no? Bien, Tyler. Ahí está Tyler, tío. Veníle con su podcast. Pues, tío, yo estaba en el Paseo Marítimo de Los Álamos. ¿Qué? Ah, muy bien mm. Y me lo ha pasado súper bien, tío, he aprendido un montón de cosas hoy ¿Qué te parece? Ya me, la pared, ya me Pero guay ¿Eh? ¿Y cómo está los álamos? Aquello está vacío, de cierto ah, He vuelto a pasar frío, tío, no me lleva chaqueta al final ¿Eh? Pero en fin pero, pero, Oye, ¿y la clase? ¿No se ve la clase? No se ve, hostia, tío Perdón, a ver, a ver. Dale ahí. Ahí está Sergio. Ahí está el primer plano. Pues vale, esta era del miércoles, ¿verdad? Esta es la del miércoles. Vale. Siempre estirando, a tu no vea, no vea no, el móvil, tío. Así se ha grabado, no puede ser. Ah, ahora sí, ahora no, sí, no puede ser. No, no. Es que yo voy un poco ahora. Ahora, ahora, ahora, ¿te hago yo. un parsec? No, ahora no me falta. Pues eso, tío, aprendí un montón de cosas hoy Rj vale, mira, me este dice es Roberto ¡Hola, Roberto! ¡Roberto! ¿Qué tal? de un número del 1 al 10 Venga, ¿cuántos somos? El 7 ¿El 7? Venga Decir todo un número, escribir un número, vale del 1 al 10, no hay 10 no viewers, ¿no? Porque para que lo toque alguien seguro. Del 1 al 10, 3. Espérate, espérate. Eso es, estoy quitando números. Eso, venga, sí. yo, yo voy a bajarme una aplicación. Yo voy a bajarme, Sergio, una aplicación de números aleatorios, tío, del 1 al 10, ¿vale? Venga. ¿Cómo toca? Para el del 5 hay premio, ¿vale? Pero no es, no es seguro que te toque el sorteo. <risa> <risa> pues tocas por sorpresa. Vosotros decís un número. Para estas cosas teníamos, tenemos que a buscarnos el de Twitch. El de sorteo del Twitch. Ahora lo pachanguero. Ah, claro, pachanguero, lo claro. Pachanguero. Pero después, para algún sorteo así, cuando las vacas gordas vengan y tengamos merchandising. ¿Vacas gordas? Siempre hay que pensar mm. en las vacas. Pues venga, había buscado un. Una aplicación de números aleatorios que habrá en la Play Store, no supongo, ¿no? Un cinturón azul. Ahí, ahí, ahí. Esto está sorteando el cinturón azul. se si me toca a mí, es morado directamente, ya. Números aleatorios. A ver. Loco Bingo, tío. Número aleatorio normal y corriente. Que me dé un número. Eso es. Pues venga. Pérate, que falta alguien por... ¿Cuántos son? ¿no? Bueno, esperamos, lo, dej lo dejamos para mediados de clase, ¿no? ¿Ya habéis, ya habéis dicho los siete, números? 9, 3, 1, 8. Vale, vale. 3, 1, están casi todos, ¿no? Creo que sí. Vale. 7, no no Edu, Edu, Edu, Edu, no recita. ¿Ha, ha habido un 7? Sí, ese 7 es de Roberto de Roberto, hay que, no hay que repetir esto es papeleta, hay que coger papeleta número, del uno diez. Eh, el 1 al 10 el 7 el 2, el 4, el que lleva premio, el 6 vale ¿estamos listos? Porque está bloqueado ¿Quién ha bloqueado el lightboard ahora? Eso, tú eres el moderador Tú sabrás No creo que haya bloqueado a nadie, ¿no? Uh -huh. Pues venga, estamos todos Hemos dicho ya todos los números ¿Cuántos somos? Ah, cinco, cinco el 5 perfecto no sé por qué ha saltado el 5 ha escrito tú algo Yo sí, no. Uh -huh. no a lo mejor sí ahora he escrito algo de historia vale ¿Entrará alguien más? ¿Cuántos suscriptores tenía? Ocho, ¿no? Sí, ahora mismo ocho. No sé si tiene que renovar a alguien o no. tengo que salir un ¿Te sale de la transmisión? No, no, del Twitch. Epa. Epa. Muy bien. Oye, no se ve mal el proyector desde de, de aquí, ¿no? Está torcido <risa> Está todo torcido, tío, el móvil, el proyector Está torcido todo ¿Será posible? Pues bueno, le dio un numerito y el ganador es el número No se ve nada, no se ve un carajo ¿Será posible? No se ve no se ve, ¿por hey, qué? Que estamos 10, que somos 10 que estamos aquí Sí, no se ve esto, ¿por qué no se ve? No se Creo ve que... Porque no te lo... no te lo pillan eh, la, la cámara La cámara eh. la de la Play 3 no Por... lo... Ay, ¿En serio? Si lo muevo rápido, sí. no puede ser, ¿por A ¿a qué, ver? tío? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Ahí se ve algo? Nada, ¿no? Se ve un carajo, tío pues bueno, tendréis que confiar en mi palabra, ¿vale, chicos? <ríe> el ganador es el 7. ¿Quién es el 7? ¿Quién es el 7? Roberto. Mm. Roberto. Roberto. ¿Qué ha ganado Roberto? Pues... Sí, bueno, no te lo voy a enseñar con el móvil, si no se ve. Pues venga, Roberto ha ganado. A ver, a ver... cuando miro el móvil, tío, se me bloquea cuando pues venga ha, ha ganado un fabuloso pantalón blanco talla 4 que llegará en 15 días enhorabuena, Roberto un pantalón de kimono, ¿no? pues no, lo toca A Roberto, tío A los días que no A los días de hubiese venido bien bueno, pues ya haremos más sorteitos de estos. Antenotario, ¿eh? <risa> sí, la talla más grande que hay, Roberto. <risa> a los días que no quieres poner... Quiero poner la misma. ¿Qué día si no me voy a cargar mis pantalones de testimonio. Eso, pues para eso están, ¿no? Con el kimono, con el kimono que, que tú me bien vendiste Te súper bien vendí, vaya Súper regalado, vaya Regalado, vaya ah. sí. Hombre, fue todo ganancia, lo gané en un campeonato, ¿no? Sí. Pues fue ganancia sí, todo Y es que, es que todavía está perfecto Claro Ahora me va mejor que antes, la verdad ¿Qué talla era, A2 o A3? A2 Ahora me va mejor que antes Y ahí está el En verdad resiste, la S Pero nada, ya Cuando me venga la, la vaca gorda Ya me pillaré un kimono ¿Y yo qué hago con el proyector, tío? Llevo una hora con el proyector Ah, probando la cámara, ¿no? Intentando conectar la cámara, ¿no? Ah, sí, lo de la, ah, la GoPro pero no Tío, tengo... que no me sale, tío Desde que se hinchó la batería dentro No funciona Graba y eso, pero el wifi no pero Qué raro, hombre. Ya hay mucho sorteo, ya no le interesa. Qué <risa> raro. Bueno, a mí me marca 9. Entra súper fácil. ti te marca 9? Sí. Sí, voy a actualizar. A ver, actualizo. Entra súper fácil esa... O sea, me acuerdo que Porto estuvo. Sí, estamos en el. estuvo. estuvo ahí. en la clase. Estuvo con. No sé, estuvo tres o cuatro meses con, con la de BATDB, con nuestra emulación de BATDB. Lo uh -huh. intentaba siempre, ¿sí? ¿Qué era ahí? tres solo? El miércoles por la mañana, esta era por la mañana, o por la tarde. Pero por la mañana, ¿no? No, voy cambiando, ¿no? Para que sabéis todos, ¿no? Una vez por la mañana, otra por la tarde. ¿Por la tarde también diste eso? ¿Pasaste? Claro. El programa del programa, tío. De programa. Claro. Si no, rompemos la secuencia. Y no sé si el viernes seguí con el bate, tío, porque la, la, la estáis cogiendo bien. Y ya empezamos, la semana que viene empezamos con otro rollo nuevo, diferente. Pero ya terminé esta semana con el bate, tío, de béisbol. ¿Con bueno, el bate? ¿Hay más detalles del bate? Más cosas? Más cosas. Hay para, para hacer. Por, por favor. No lo <risa> sabes tú ya. Se viene una <risa> Es infinito. El yujiche es infinito, el tío. El, triángulo, como el Barcelona García si con el triángulo, que no voy a da para hacer tres series completas quince seminarios pues eso, tío pues bueno, pues esa muchacha es súper espiritual Sí, pero no sé, creo que no le ha gustado mucho. No sé por qué. ¿No? Sí. Yo me lo he muy bien, tío. Pues nos quedamos con eso. Después de un año y medio ha salido. Así que. ¿eh? <risa> salía, a ver, salía. Ya había quedado antes, ¿eh? Me pasa que no lo diga. Era no tiene nada que ver la vida de la soltería es difícil. No, Lo que pasa es que al final, tío, me he equivocado y he tirado cuatro remolinos, No me la vuelta que dado. <risas> y luego me dio ahora tiempo para aparcar en el barrio, que altura de luz, tío. A veces prefiero irme a la academia, tío, y pasar de todo y quedarme ahí acostado a la academia, que no. ¿sabes? Sí. pero oye, como tenía que subir la clase y todo pues ya está pero tío a veces tío cuando llevo ya 20 minutos dando vueltas digo me voy y me duermo la cabeza es que tío es que todos los días día día cansa cansa tío cansa la luz está siempre llena ya está eh. como he dado 3 o 4 vueltas por el parque tío he visto el tío que me duerme el coche he visto ya sé qué coche es tío donde duerme el, el tío este esta criatura y por lo visto no es la primera vez que hace lo que os conté esta mañana que la ha hecho más veces ahí tiene la mano al revés ah, ahí sí eh. ahí. como un cuchillo creo que lo tengo. ¿No te puedes quitar la camiseta aquí en Twitch, no? No. ¿Por qué tienes si tías tanto? Es, ¿Es un vídeo sexual si me quito la camiseta. Entonces no me lo quito, tío. Aquí no están, no, no, no. Solo no están viendo gente que nos paró, así que tampoco. Pero bueno, que mejor oh, no salí... Vale. ¿eh? yo no te como no te pues a un momento. ¿Diminutivo de qué? <ríe> ¿Eh? ¿Diminutivo de qué, kinchi? Kimchi es lo de lo, es una alga encurtida. Ah, ¿Qué te pasa con el hombro, Juanqui? ¿Qué te ha dicho el médico, tío? Eso es de la vez que derribamos, que diste con la clavícula. Ha pasado lo mismo que a mí, distensión en la escápula. Malditas escápulas, tendinitis, pero esa ponte hielo que baje la inflamación del tendón y ya está, tío. Pero claro, descansa, descansa. Pero hielo, no te, no te tomes muchas pastillas, que tampoco. Hielo para que el, el tendón circule bien, para que tiene que circular. Y mucho movimiento de hombro, así un poquito y hielo. El hielo, el mejor amigo del yuyutero Comprar las bolsas esas del decalón Esas que valen sí, 10 pavos Que valen muy baratillo Y eso es gloria Y poner el hielo todo el rato Yo me pongo hielo todo el rato La mejor compra que hice fue La de la, de la, de la rodillera de la... Y tío Voy a pillar En el decalón No sé si habrá pero... Hombro, tío. ¿Hombros? Tiene que haber algo para Te lo puedes poner perfecto en el hombro. Eso tiene, eso tiene un velcro, tío, que te ajusta bien donde tú quieras. Trae un velcro, una bolsita sí, sí, con pero, velcro. Sí, sí, pero el que tengo yo ajusta bastante bien. Pero, sí, tiene que haber. Bien. Voy a. Voy a. Venga, googlea, googlea. Googlea, googlea. Google. <tos> ¿Es tío? ¿Es? Hay bolsas de hielo para todos hielo pero el de ¿Para <risa> para todos ¿Para sí, el sí, sí, sí, con velcro y todo. Y hay una para la rodilla, tío, por 21 euros... 20... por 22 eurillos Sí. Sí, tío. Y tiene muy buena tinta. Para cuando se me rompan a mí... Sí, eh, mi bolsa se, se ha roto. ¿Sí? sí. He empezado a investigar por estas cosas? no. son la, todas son de calor y de frío. Yo no uso el calor, porque ¿eh? yo uso solo el frío. Hay que bajar la inflamación. Pues, tío. Hombre, en el, en el cuello y la nuca no te va a poner frío, ¿no? Para quedarte pajarito, pero vaya. Pues, un tío. Y aquí, hombre, claro. ¿Tiene todo lo suyo es un, una piscina. Lo suyo es mucha nada, pasta nada, y, un fisio, nada, y un fisio que venga todos los días, ¿no? A darte a arreglarte. la tendiditis, la tendinitis es muy larga, Juanqui, puede estar hasta tres meses molestándote, ¿vale? Pero el movimiento, el movimiento es vida, ¿vale? No puede estar parado. No digo que venga a entrenar ni a luchar, pero por lo menos que haga algo, que te mueva un poco. O si no vente con vente, Y con. Ahí. Ya sé como que entrena, ¿no? Como Sergio. Ya sé como que entrena, no, la, ¿sí? ¿no? ¿sí? A ver, yo no. Lucho contra José. Lucho contra José, eh, Nada, dos minutos lo doy todo. Hago como que sé. Y Fete. ¿Qué te dice el boot? ¿no? ¿Qué te ha pasado el boot? ¿O ¿Te ha regañado el boot? A ver qué ponéis ahí cuestionable ju Juicio cuestionable, ¿no? Mayúsculas. Vale, las mayúsculas. Por lo visto ahí hay un bloqueo con mayúsculas, ¿no? <risa> ah. Oye, el podcast a tope, ¿no, tío? Está guay, ¿eh? A ver si lo he echo un ratillo, tío. Tú sabes que a mí esa música no me llama mucho, pero vaya, lo, lo miraré. Lo miraré. ¿Qué bueno? Lo que pasa. Lo preparan mucho, echáis mucho tiempo preparándolo, es más o menos improvisado como Sergio y yo, que nos ponemos aquí en la de tonterías. Habláis de verdad, ¿no? De cosas interesantes, ¿no? Lo que pasa es que no veas cuánta gente se llama, se llama la oveja negra, ¿sí? Hay muchas sí. ovejas negras, el mundo está lleno de ovejas negras. Todos quieren ser, ¿no? Todos quieren A ser ovejas negras, ¿no? Por lo visto, eh, buscando el tuyo, me vi una ah. guapos. Para el, la, el youtuber de La historia, tío Te va a dar tiempo para todo currar Jiu Jitsu Dos podcasts Seguro que eres de ascendencia Virgo <risa> No Aire, los de aire son los que se mueven, los que no paran de hacer cosas. Eso me entero yo ahí, ¿eh? Chavales, ahí lo tenéis. No lo sabéis ninguno, que no, ¿Eh? Las tendencias de aire, los de aire, los signos de aire, pues no paran de hacer cosas. Son súper activos, ¿no? ¿Qué signo eres? Soy Virgo. ¿Virgo qué es? Virgo no sé lo que es, tío, es que no me acuerdo. Yo soy. Yo soy Sito ¿Tú eres qué? Tú también eres Aries, mi padre es Aries Y eso que es de tierra, no me acuerdo, tío Me cago en la vida o Los de aire Los de aire no paran de hacer cosas No, no, los de, aries, los de aire no paran de hablar Así que Bueno, no me ha quedado claro Ya buscaré yo Un recordatorio No os preocupéis para vencer la timidez y la vergüenza hablo mucho, entonces, cuanto más hablo menos vergüenza yo no he tenido vergüenza nunca menos me, me, me alimento y menos vergüenza tengo, entonces claro, más, soy, ver. soy, más extrovertido soy, mm. más cosas exageradas algo bien bien, yo no tío, yo normalmente soy una gárgola Menos sí. es, en el Jiu Jitsu, pero yo sé que no paro de cascar, ¿verdad? Cuando está uno a gusto no, no paro de hablar. Pero ya sabéis, los que me conocen bien saben que yo soy una sombra en una esquina. Totalmente, totalmente. Sí. Ay, ay ya te digo, yo, yo lo he dicho siempre tú. Yo, yo creía que te caía mal al principio, pero A mí me cae mal todo el mundo al principio, o sea Pero no sabes. Ah. Mar, no, no, no, no. Pues ya cuando entrenamos con Empezaste a venir entrenábamos por tú y yo Ahí guay En fin Ay, Sergio ¿Qué tal, tío? ¿Has cogido frío en la playa? Yo cogido frío Sí, sí. Yo bien no, Juanqui, ¿sabe qué pasa? Que no es uno de los nuestros Tú has visto, es un, uno de los nuestros Cuando dice, este es de uno de los nuestros Pues hasta que no sea uno de los nuestros pues No es que me caiga mal, pero está como fuera del círculo De confianza, ¿no? Un poco elitista. ¿No? elitista no, tío El tiempo de uno es el único objeto En el que merece ser codicioso Gastar el tiempo con gente que te ¿sabes? Que tú quieras, en fin. No con cualquiera. Eso sí ¿Eh? te toda la El tiempo es lo que no se puede recuperar. Sí. El culón uno da la cuenta. Sí. Yeah. Ah. Pues, apá, te lo tomas con calma, descansa y... Si estás aburrido en tu casa voy y quieres pisarte también, te que, no, que Eso es muchas veces lo que nos falta a, a, a nosotros, a mí también. ¿eh? Me hago daño en el hombro y podría ir... Cuesta, yo sé que cuesta. Yo cuando me rompí el dedo, yo no dejé de entrenar. Yo entrené con el dedo roto, pero eso ya cada uno va como... Entrenaba con una mano, pero eso ya cada uno. No, no estoy diciendo que venga ahí con un pie partido no se trata de eso yo digo que se pueden hacer cosas es como te lo tome si, hombre a la guerra no puedes venir si te duele algo de hecho la guerra no puede ir para nada nunca pero vaya allí la gente se saltaba el calentamiento con tal de porque sabía que luego iba a luchar entonces ni siquiera iban al calentamiento te acuerdas no sí solo querían luchar iban a lo que iba y no se trata de eso. Y no hacían técnica, tío. A mí me quedado un montón. Y te hacías técnica tres o cuatro veces, creían que la hacían bien y venga, vamos a luchar. Así que ni siquiera hemos hecho cinco veces la técnica y, y, y me he enterado de cómo se hace. Pero bueno, otra mentalidad. Sí. Y después los contrastes, porque estaba, eh, después las clases de, de, de Javi. Atención. Eh, muy, <coughs> era todo lo contrario era que paso una técnica, por ejemplo, y vamos a la siguiente, la hacemos y vamos a la siguiente y a la evolución y todo muy, muy espiritual. Sí, muy joga, ¿verdad? Y estiramos ahí todo, y todo hablando. Estira. Aquí estirad vuestra cuenta. Aquí buscar la, la vida. ¿Queréis estirar, estirar? Que queréis estirar tirado, estirad y que no te quedáis pues No estiréis, ¿sabes? Y decía te voy a contestar bien, eso es muy importante. Y por que estoy haciendo la posición por bueno, esto. Todo muy... Bien. Sí, muy zen hacia las posiciones tenía una manera de hacer las clases. Claro, pero... si es que hay para todos, para gustos, colores, tío, hay para, todo. sí, Sentimiento para todos. Sentimiento de abundancia es lo que nos falta más de uno. ¿Eh? Que creemos es que porque uno tenga le va a faltar a otro, ¿sabes? No se trata de eso. Hay para todos. Sí, el bate de béisbol se puede hacer sin sí. además, el más famoso tío de bate de béisbol ha finalizado en manos de monos, ha finalizado en manos de gorila. ¿no? finalizado... macaco sí. Macaco. Sí, macaco manos macaco. de macaco sí. pero yo no agarro así no, así no es macaco, macaco es con los dedos así es macaco pero yo lo finalizo así, yo agarro palma con palma palma con palma es esto Sí. Bueno, pues ya vimos lo específico, faltan 32 minutitos Y yo tengo calor, tío Ay, Dios mío ah, no, no. Pues Sergio, te dejo aquí comentando las técnicas y yo me voy a echar otra cervecita No disfrute lo que ese día, Pero bueno, eso es normal, hombre No sé, sea, eso es normal Vas aprendiendo. Vas aprendiendo. Tú lo que tienes es que hacer tu juego y ya está. Intentarlo. Y intentar, intentar y ya está. Y se vas cogiendo el ritmo. Exacto, esa es, la esa es la tarde Mucha gente que lo de la finalización, bueno, en mi gimnasio o en el mixto, sí, es muy expuesta A mí que lo de finalizarme me da igual Bueno, porque estoy Me da igual, pero sí que es verdad, que en, la, en el antiguo gimnasio, allí, lo de finalizar parecía que era, o sea, que sí. Era... y eso a dos por tres no hacíamos daño todos, éramos unos brutos eran unos con las tonterías Oye. un día tenéis que rodar sin finalizaros, sin atacar no, ahora hay que... eso cuando ya te hayan hecho de finalizar podrás rodar así, ahora mismo hay que buscar posiciones es raro que se finalice uno a otro y Ahora mismo como está el nivel. Ya, ya, digo. Ya llevé ya, ya 10 minutos solo rodando. Abrí una posición que llegáis a finalizar y abrí la guardia, os pases, intentáis moveros, no sé qué. 10 minutos sin parar. Yo lo intento hacer con José y me cuesta hacer. Ah, mira, ahí lo hago. paso un momento para atrás. ¿Cuánto? 29.55, 10, 10 segundos, no sé yo. 29.56, 29.35, 28, 29. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Venga, a ver. Creo que. Creo que yo lo hago sin manos. ¿Estrangula sin manos? Sí, la, la, la, la hago para probar una vez, con calma. Que te pregunto a ti y tú me dices así, así, y sí, solo la hago una vez. No sé si hay. Ahí sí es. O sea, sin solapa te refieres, ¿no? Haces con las manos. Bueno. Y a mí me está dando el sol ahí, ¿verdad? Oh. ¿Has visto, no? eh. sí. lo que pasa que lo que pasa no lo, lo que pasa es que sin kimono no, no corta tanto el riego es más de tráquea porque la presión no va no es lateral es frontal totalmente vale ¿Ves? Con la solapa estrangula, cortas la, la carótida, ¿vale? Corta las venas laterales Pero sin manos, si se hace sin solapa con las manos Pega de, de tráquea directamente Por eso hay que tirarle despacito Siempre en de todas las posiciones que sea de tráquea hay que ir progresivo Porque si no dejamos ronco a un compañero una semana pero bueno Yo ya creo que no me voy a hacer más daño De es que toco todo como vea Pero ya ha sido el primer día que el hombro Ni me lo ni Me, ni, ni lo notaba. Uh -huh. ¿Qué me has dicho que duele el hombro, ¿Y yo qué? <risa> Pero ahora me duele esto O también bastante, ¿no? Mañana somos Daniel, José... José che, che, José. che. Cinco y yo. Cinco y yo. Oh. <ríe> Roy, ¿está Roy por ahí? Roy, ¿tú por qué me pones a mí el horario de la semana que viene? <ríe> Roy, eh. Roy, eh? Ya me organiza el 2000 la semana, ¿no, Roy? Ahí, ahí, Roy, ahí, ahí. ¡Márquete! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú descansar! Roberto y tu video van por la tarde. El martes no, ¿no? Pero el martes todavía no lo no he puesto yo la hora, ¿no? No, vale, pero el martes no lo sabemos todavía. Tiene la cita temprano, entiendo, ¿no? Estáis todos con traumatólogos, mira que sois jóvenes y lleváis dos meses de Jiu-Jitsu. Y estáis todos, no vea. Tenéis que ir más suave, más tranquilos. ¿A las once y media? Entonces sí, no llegas. No llegas y me cortas. <risa> Ay, perdón. Ahora mismo es que no conocéis los límites, pero tenéis que importante es conocerse a uno mismo y saber hasta dónde puede llegar sin que luego tenga secuelas, entre comillas, ¿vale? Secuelas. Entonces tenéis que encontrar un ritmo. Eso es como el que va a correr, ¿no? Él tiene su ritmo. Si tú un día te pasas y quieres correr más de lo que puedes, después tú imagínate, ¿no? Ni aguantas ni.. Pues esto es igual. Tienes que conocer tu ritmo, tío, de entreno y y ya está, y lo suyo es entrenar todos los días y que el cuerpo te deje entonces no hay que matarse yo también lo no sé, intento rodar y ruedo después con el cuello ¿sí? lo que no hay que inventar, ¿vale? No sé qué Ahí me llamaron. ¿Le quito la voz a la clase? No, no. ¿Eh? eh se la quito. Ah, Para que nadie se entere de que estaba hablando tú, porque estaba ahí al lado de la cámara. ¿No? Eso, pues ya está, ya le doy otra vez. ¿Qué vas a cenar, Sergio? ¿Tío? Pues no lo no sé. Realmente ¿Tampoco? Un bocadillo. ¿Otro bocadillo? Sí, tío, ¿todas, ¿Todas las noches de una bocadillo Sí, es que tenemos mucho pan Bueno, pero hay una tosta, tío Ahí calentita, con cositas Pero un bocata, sí, fe eh, Mira, no, no, no, <risa> me acabo de recordar Me acuerdo yo en el, spa, en el espárrago rock del noventa y pico Noventa y ocho, creo que fue el último espárrago rock que hubo Que por cierto, casi me peleó con Iggy Pop Eso ya lo contaré un día ¿no? Con Iggy Pop, tío Un día lo contaré había un, había un bar o una cafetería que era la única que había por la zona que vendía, que ponía bocadillos calientes y bocadillos de frío. ¿no? Y estaba y mi colega Tajiri, Tajiri es musulmán ¿no? de, de Melilla. ¿no? Y fuimos, estábamos enmayados. Y no te teníamos duro porque mi tarjeta, tío. Mi tarjeta se la chupó... Yo era el único que estaba currando en esa época, tú sabes. Y mi, chaqueta, mi tarjeta se la tragó el cajero. Entonces lo teníamos un puto duro, tío. Ninguno de los tres, ¿sabes? Y cuando entramos a pedir, estuvimos... Del, no sé qué dijo, dijo... Bocadillo, ¿Bocadillos calientes de qué eran? Lo le dice, los bocadillos fríos eran de, de chorizos salchichón y tal, lo normal, ¿no? Claro, el musulmán no puede comer. Esas cosas, ¿no? Teóricamente no puede comer cerdo, ¿no? Y los calientes eran de calamares y tal, pues le dijo. Y además se lo dijo en serio, yo creo que no fue ni de broma, del hambre que tenía. Y dice: Bueno, pues póngame usted un bocadillo de calamares fríos. ¡Ay, oh, sí. oh, el hambre! Que por cierto, nos perdimos terapia porque fuimos fuimos solo para escuchar, para ver terapia en directo, tío. Y no lo vimos porque a mi hermano le entraron ganas de cagar, tío. Nos fuimos porque el chaval tenía que cagar. ¿Será posible, tío? pues digo, pues algún día con de hip hop, tío al final acabamos durmiendo, tío en casa de, de un amigo de, de un chaval de, de Melilla que era homosexual no tiene que ver, pero vaya, yo lo cuento en un Carmen en Granada, tío y la casa era del carajo pues allí acabamos durmiendo en fin y Ya era el último día, ¿no? el el parte último parte de, día. de hecho Escuchamos los Stone Temple Pilots Con los de terapia que no los vimos Detrás nuestra justo, justo detrás nuestra Yo tenía una camiseta firmada por todos, tío, una camisa No, camiseta, camiseta está blanca Cuando llego, tío, lo primero que hizo mi madre Fue lavarla Y tenía todos los de terapia firmados, tío, la camiseta no sé, Así que ya no Tío, los calamares fríos, un bocadillo de calamares fríos el volumen valía 400 cuatro cuatro, pesetas y el otro valía 200 y pico. ¿Sabes? La mitad. Qué máquina. Calamares fríos. Calamares fríos. Claro, para que fueran más barato. Claro. ¿eh? <risa> cuatro 4 pavos por lo menos 250 de calamares fríos. Que tú, bebiendo tío vino de cartón. Estuvimos, qué mal. Qué edad tendría. Yo tendría 18, 19 años, no me acuerdo, tío. Pero claro, lo único que estaba yo currando Yo, yo era el que pagaba Donde más uno estaba estudiando Mi hermano estudiando y el otro estudiando también Pues ya te digo La tarjeta se la chupó un cajero Era como, como los, los Monty Python tío Cuando se tragó la tarjeta El cajero como diciendo, Y ahora que cojones Vamos a comer tres días tío, No vamos a comer nada Pues hasta era fin de semana, hasta que no llegó el lunes y fui al banco, pues no pude sacar pasta. Por lo que pudimos. Por <ríe> lo que pudimos, tío. Oh, pero mira, fue esa vida que te acuerdas para siempre, tío. El último ya no hubo más. El último es para rock en Granada. Sí, sí después fue... Ya, ya lo cambiaron por... por ¿Qué ¿Sí? se llama? En otro festival. El Viña Pues ya te digo Yo casi Casi Casi me peleo con Iggy Pop Tío, su regalista Se ha visto quién es Iggy Pop, ¿no? Iggy Pop, ¿no? Pero yo soy súper fan de Iggy Pop Lo que pasa es que era un chavalillo Y estaba medio mamado Y ya está y se me fue un poco a la cabeza <risa> Pero vaya <El risa> pero, pero era El Viña El Viña Rock, tío El Viña Rock con el rap El Viña Rock con el rap Odisea en el lodo Ese Llenando le el... Sí. Para mí todo es chino lo que estás hablando, Sergio Sí, sí Espectacular A ver, sí, No, ¿qué cuando yo, yo empecé, claro Yo tendría 18 años, yo tendría 13 Claro, ten, tú tienes 5 años más que yo ¿No? 6 años más que yo, yo tendría 12 cuando yo empecé Yo pasé de escuchar bombón chip No sé quién es. También escuchaba héroes del silencio Hombre, ¿no? héroes, tío eso, ¿vale? Pero He yo ves. escuchaba a un mochico de 11 años, porque era niño vaya. Y, y pasé de eso a, a enfrancarme con 7 con siete notas, 7 siete colores. Lo disparando pandeigo. Esos es son los discos que yo escuchaba: 7 bueno. notas, 7 colores. Este con no esos parece. ojitos. Pues yo escuchaba Barón Rojo, tío, mira si soy viejo. Obús leño tío Soy más viejo que Los Ángeles del Infierno Los Ángeles del Infierno que el tío era super heavy pero eras más maricón oh, con todo el respeto ¿no? pero vaya el tío era muy maricón el de Los Ángeles del infierno ¿no? no sabes qué es? no escuchabas los Ángeles del Infierno No tengo rock lo que era héroes de silencio. Pero, a ver, Rollo, estoy hablando de metal, tío. Y de metal no he escuchado nada. Yo escuchaba escuchado Heavy y... Eh, no. Así, porque he Sonata Ártica y Mago de pero eso es debe 20 claro. años más tarde, tío. Claro, claro. No, claro. claro. Sí. Hay que tener cuidado con esta palabra. Yo soy muy antiguo. Bueno, de hecho, la primera la primera vez que escuché varón Rojo fue que nos en Córdoba, tío, un verano de, de niño, tendría 7 o 8 años, tío y nos encontramos una cinta en, eh, tirada en la calle y era varón Rojo, tío, era Hijos de Caín No se me olvidará la vida, tío No he escuchado Hijos de Caín, ¿no? Tarea para casa, lo escucháis todos Y muro, tío, muro. ¿No habéis escuchado muro tampoco? ¿Eh? Un país llamado Korn. ¿No? <risa> Me playa. No, no, lo he escuchado tanto. Es bueno, he escuchado los clásicos, eso sí. Ah, mascarilla, tío. ¿Qué tío, Y aquí en Málaga estaba tabletón. acordáis de tabletón? Yo sí. creo que el tío todavía está dando por ahí guerra. No, tabletón murió el tío. ¿Sí? Eh, no me lo digas. Eh, ¿Sí? Roberto. Oh. El, que, el que es ahora cantante... ¿Mm? El que ahora cantante... No, Roberto. Roberto. El que ahora es cantante mm. se llama eh, Salvi, es Salva y es amigo de mi hermano de toda la vida. ¿Sí? Y eso me está haciendo Carlos. Y no Estoy lo que con el específico ya? ¿Estáis con el específico? Sí. Vale. Y el rock cristiano, tío. Striper. No había escuchado nunca Striper. No. Qué bueno, rock cristiano, tío. Esto aquí no, pero en Estados Unidos se lleva mucho. ¿eh? No es porque sea cristiano, sino porque tiene su gracia, tío. ¿No? Tiene una marcha que no veas. <ríe> bueno, ya hablamos del country, ya me pierdo. ¿no? Oscuro, dark country. ¿Mm? ¿Qué ¿Estás explicando lo que yo estaba haciendo y Y Manolo Cabezabolo, había escuchado alguna manera de Manolo Cabezabolo, tío, la versión de Breaking the Loud de Judas Pride, tío. ¿Eh? Vendémelo. No lo había escuchado así. A ver si alguno lo busca por ahí, la canción, tío. La versión de Breaking the Loud de Judas Pride. Breaking the love, breaking the love Sí, estaba súper Pero la canción no tiene desperdicio, tío ¿Eh? La letra es algo así Voy buscando un camello Para pillarle speed o algo Así empieza, ¿sabes? Pero son todas versiones Que yo creo que ni para los derechos, ¿sabes? Que las la canta y tal Pero él no tendrá ni los derechos de las canciones, ¿sabes? Los covers, ahora son covers Perdón, covers Manolo lo cabe esta bola, tío ay José, ay José, lo que viene ahí José en esta, eh, en esta lucha, ¿O en la, la siguiente. ¿Qimura? No, no, ahí, ahí no le estaba... Eh. Quería hacerle Kimura? Que no. Ahí... También le intenté hacer Kimura al revés. O comentario. El José está durillo. Ahí Durillo eh, con su guardia. iba a estrangular Y listo, bueno, voy a intentar pasar vale. Voy a montar Ahí, José, me tienes que hacer un UPA Está en media ¿No? guardia no, Pasado, ahí <coughs> no hay UPA posible Si da UPA, suelta ¿No, Si hay UPA, si, si da UPA, suelta el pie No puede dar un UPA ahí. Claro, tienes que soltar Si no, el UPA es, no, es no, muy flojo no, no, tío. Suelte, me un UPA, Si vaya. suelta, te este, monta si suelta montan, tío, tiene que entrar en guardia profunda, ahí no hay tu tía ¿Guardia profunda? Tiene que entrar en guardia profunda tío sí, yo sí. Entonces salir de cadera, José Y ahí va Montó el Intento de... Ezequiel Pero se me, se me olvidaba, no salía Y... Y monta bueno. Ya está y ahí estaba cansado y era y, <risa> y ahí estábamos explicando la sequía. Terminamos todo ahí. Media guardia mejor que pasado ¿No? <coughs> Sin golpeo, claro Con golpeo es lo mismo Con golpeo a ver del He hecho Carlos ahí, intentó una llave de talón. A ver, no, ¿No? a ver, a ver que yo vea aquí. A ver que yo vea ahí. Fíjate en la mano derecha de Carlos, con tu pierna, a ver, a ver. A ver, a ver, todavía no. Ahora, mira. Creo que lo que quería intentar era quitarlo. De ahí. No, no es aquí, tío, de antes. A ver, ahora, mire, sí, sí, sí, sí. que va, que va, es una llave de talón, tío. ¿Me intento una llave de talón? No, no, quería quitar mi pie de. Sí, la... pero tirando del talón. No sabría. Me estaba dando mucho por saco el pie. No sabía, no, no me tiro de ahí, eh. No, no notaste tú nada, ¿no? Presión en, en la rodilla, ¿no? quitarlo porque yo le estaba viendo la guardia arriba y ahí hizo un buen pase muy buen pase sí, es que a veces se me olvida que estamos con kimones y en vez de coger solapa en el que la que puede cogerle la, los puños la solapa cogerle kimono de los puños y eso a mí me estuvo haciendo como si estuviera luchando sin timón. Tengo que decir que a mí me gusta luchar más con kimono que sin timón. <coughs> a mí me gustan las dos cosas. Luchar es luchar. Si no lucha? luchas. ¿Mm? y no, sé, no sé, aquí viene la jugadilla, en esta viene la jugadilla, el agua, te, te tengo que decir que ahí fue un poquillo, más. Ahí, fue un poquillo más. ahí fue bastante mal. Y eh, ahí Primero, vez Eh, José, ahí tenían la tenían superdura eh Super guardia eh La guardia la ¿Qué super la hay? ¿Qué hacer otra cosa y fuiste bien otra vez es que creía que me querías coger el cinturón, el cinturón, el cinturón, el cinturón. van flux <coughs> perdón eh, van sí, flux ¿verdad? choke solo 10 ya eh ya ya va a acabar queda la lucha de 7 minutos y medio eh, queda. De ellos, no. la luta la luta En esa posición, si eres capaz de dar una UPA y cogerle, cogerme el timono por detrás o, o el Situado, podría invertir, creo yo. Creo que está en el Minecraft, Y el Guanilu. Si sé quién es el Chojin, claro, hombre Este... También hace Jiu-Jitsu Cinturón azul Cinturón azul claro. Cinturón azul, sí. Cinturón azul. Hay una de las canciones que me están cantando Que dice, yo quiero estar tranquilo Escribir, hacer Jiu-Jitsu Sí, eso dice Yo no lo oigo, pero vaya, sé que hace Jiu-Jitsu Sí, sí, hace Jiu-Jitsu Lo tengo ahí De... Sí. Pero ya sí, lleva dos o tres años haciendo y la ¿No verdad. Y Jitsu es alimento para el alma. Es negro, sí, Es negro. <coughs> <El> negro, pero creo que sea de No, no es negro, parece más mulato, ¿no? Que negro, ¿no? <risa> no creo que sea de jiu-jitsu negro, ¿no? No, él no es cinturón negro, es azul, creo Es azul ¿Quién es cinturón negro es Es el hijo de James Kang, En eh, eh, el padrino, el hermano mayor Sony, Sony ¿no? Sonny se llamaba en el padrino El hijo de Vito, el mayor El hermano mayor de De Al Pacino. James Kang, ¿no? Pues el hijo que hace Hawaii no sé Hawái 2.0 ese es el cinturón negro de Jiu Jitsu brasileño. ¿Sabes quién os digo? No? Que salen un, un montón de películas. ¿No? ¿No suena? No, sí. no. No, no sabe quién es. El padre Jay Scam, tío. A ver, que. Aquí hay una foto. Hay una foto, pero. Ese, ese cinturón, ese chiquito es muy largo ah, ese cinturón, está de coña ese no es es, es azul no, es azul es azul, es azul ese cinturón es muy largo, yo creo que eso está, esa foto está de coña o no, o es otra arte más fea Bon sí, Jan si, pero como ahora todo el mundo usa el kimono de jiu brasileño para todo claro menos yo que uso de judo, ¿no? Por lo visto son más baratos, tío, A No estoy tan guapo como vosotros, pero bueno, pues cuatro minutitos y se acabó. Vale. Los cinturones solo cubren <coughs> tres pulgadas del culo, el resto te lo tienes que cubrir tú, ¿no? Hoy racing. Sí. Solo sirve para. <risa> el timón. Para impedir que te cojan el timón. Un rato. Reclaro. Pero que no vas a poder comprarla, chiquillos. eh? Tienes que hacer. Un... no sé. Daré una prueba de vida o algo para que compre la sucedera? <risa> claro, lo que hay que mirar las tallas, o oh, como estoy. Hay que mirar las tallas, solo. Hay que comprar. Chis, el hay que hacer, aquí debajo tenemos que hacer una manera para tener anuncios sí, Y cuando nos hagamos fotopostureo o, o aquí, siempre con de las que hoy te... <risa> será posible, las que tengo son con capucha todas. Que a los raperos y eso gusta la capucha, ¿no? <risa> como es mi ahí está Pues ya está, la cogéis, la miráis la probáis y la, la, la pagáis cuando queráis. Lo que tío, lo que tengo que hacer, y eso sí te lo digo, lo que tenemos que hacer son camisetitas como esta, como la de. sabes ¿Cómo te digo? Como la de, la del cuerpo rezano. Las de Ligra blancas Sí, sí, esas, las de licra blancas ¿Alguna sí a vale. ver? El problema es que las la compro sí, sí, sí. en China y, y tardan mucho y luego tengo que hacerlas todas Y tengo que hacer muchos parches y todo no, Yo las hago, pero vaya Lo suyo es hacer unas pocas Porque para una no me sale rentable no, hombre, claro, claro. Tengo que echar ahí toda la plomada para una no, que poner un poco. Pero yo solo, yo solo puedo hacer las blancas, ¿vale? Como la de Sergio ¿Habéis visto la de Sergio? Pues esa la hice yo pero esta no, no, la blanca yo también tengo que comprar mi libro, sí, por lo menos dos libras de pantalón camiseta o con una me gusta. camiseta de... De cuando tenga y también me quiero comprar una me quiero comprar la de Spiderman de Anderato ¿Cómo? Mucar <risa> será posible ahora, Me ha dado frío a mí el baño de la playa, tío. Seguro, tío. Sí? Es que a quién se le ocurre. Está saliendo mosquilla ¿no? Como fraga, ¿no? Yo me meto en el agua, como sea. ¿no? Qué máquina. Oh. Bueno, pues listo, pues mañana nos vemos, ¿no, chicos? El que quiera y pueda ya no tengo. Okay. Mañana y tarde Y ya el fin de el sábado A ver, en Málaga, amargarme la vida <ríe> Me tengo que inventar hacer algo, tío, allí ¿Qué hago yo? Ahí seis horas, tío Tengo que inventarme algo Ya limpio el coche, ya no tengo mucho <ríe> que hacer allí, tío Bueno. Sí, a los vigilantes de Erochi, ¿no? Los vigilantes están locos, todos. Menos dos. <ríe> ah. Pues bueno, chicos. Que descanséis. Nos vemos mañana.